Bueno, mi nombre es Jorge Salazar, Yo soy el gerente de Duopapel S.A. Nosotros somos eh, importadores de papeles especiales, papeles finos, tanto para uso escolar, las artes gráficas y papeles para alimentos. Y también tenemos una línea de papeles para impresión digital en Plotter, todo base papeles. Para esta feria eh, trajimos eh, líneas nuevas eh, de papeles una se llama art color que la tengo aquí en la mano eh, son unas cartulinas coloreadas en la masa eh, con textura es una cartulina muy versátil tiene muchos usos dentro de los usos eh, principales digámoslo en la parte gráfica está sirve para lo utilizan para hacer etiquetas que son o marquillas digámoslo por la ropa hacen eh, empaques estuches estuches de lujo Entonces, es una cartulina muy versátil viene en 13 colores diferentes es de 200 gramos y tiene muy buena rigidez nuestra segunda línea que tra trajimos este año a la feria de gráfica es los papeles neón son papeles y cartulinas neón coloreados en la masa eh, que son muy utilizados en eh, toda la parte de exhibición parte promocional en supermercados puntos de venta para resaltar promociones eh, listas de precios en el caso de la cartulina sirven para impresión digital tanto eh, eh, Inject como láser y también es eh, muy utilizados en la parte escolar para hacer el bloque el bloque de neón eh, y en la parte gráfica también se utiliza mucho para hacer flyers, para hacer eh, volantes, eh, se pueden imprimir a una sola tinta y dan la, una sensación de policromía y por el color, su color llamativo, pues eh, capta y captura más la atención del de cliente, del cliente potencial.